Hoy día, el tema que tenemos es el gran deseo. Hemos estado hablando todos estos días atrás, estas semanas atrás, de que tenemos, vivimos en dos sistemas, que tenemos dos sistemas, el, se, el sistema del ser verdadero y el sistema del ego. Entonces, eh, si queremos definir lo que es el gran deseo, podríamos decir que el gran deseo es vivir desde el sistema verdadero es alcanzar el sistema verdadero y quedarnos ahí. ¿Para qué? Pues para ser libres, para iluminarnos totalmente. Pang Ming nos contó eh, en el curso con los maestros, con los profesores Lin y Lu. Eh, el profesor Lu nos contó que Pang Ming cuando estuvo vigente todo el centro de Huachia, él siempre decía Siempre, constantemente decía que tenemos que tener ese gran deseo, porque ese gran deseo es lo que nos va a llevar a realmente vivir en el sistema del ego. Nos va a llevar a iluminarnos, a la libertad total. Animaba muchísimo a todas las personas, a todos los alumnos, a tener ese gran deseo. Uh, si tenemos esa firme intención, Nuestras vidas naturalmente van a cambiar, se van a armonizar. Naturalmente la salud, la armonía, la alegría, la tranquilidad van a venir a nuestras vidas y también todo lo que deseamos. Sin excepción, todo lo que deseamos. De ahí la importancia de, tener, de tomar esa firme determinación, de saber qué es lo que realmente queremos. Tal vez nos pueda ayudar, para enfocarnos en esto, a, a ver un poco, a definir un poco, a comentar y a vernos en nosotros mismos, a ver si encontramos algo parecido o si estamos eh, teniendo, pasando por alguna fase de, de cuatro aspectos que ha definido el, el maestro Lu. El primer aspecto sería... Que, no, que muchas veces no le encontramos sentido a la vida. ¿Y por qué no le encontramos sentido a la vida? Porque estamos viviendo en el ego, porque siempre estamos enfocados en el ego, seguimos en el sistema del ego. Nuestra mente siempre está ocupada, siempre está dispersa en el exterior, en cualquier sitio, en cualquier lugar, menos en nosotros mismos. Entonces, si realmente tenemos el gran deseo de vivir desde el ser verdadero, el ego empezará a desaparecer. Toda la fuerza que tiene el ego y que nos arrastra empezará a, de a desaparecer. Otro de los aspectos eh, nos habla de la familia del ego. La familia del ego es en lo, que, en lo único en lo que el ego se interesa da igual lo que sea para unas personas puede ser una cosa para otras personas puede ser otra, otra cosa y para comprender esto de la familia del ego Lu nos narra una, una experiencia vivida hacía unos años atrás cuando estuvo de visita en algún país pues se encontró con una mujer que le contó algo que estaba viviendo ellos tenían el matrimonio, la mujer y, y el marido pues eh, tenían una hija, en un momento dado de la vida el marido se enferma y tienen que operarlo, entonces la mujer llama a la hija y le dice mira tu padre está muy mal, ven a verlo, la hija va al hospital y estuvo dos horas y luego le dijo me tengo que ir y no volvió más siempre estaba ocupada. Cuando la madre lo, la llamaba por teléfono y le decía, pero ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Venga a ver a tu padre. Ella le decía, no puedo, estoy ocupada. Y bueno, eh, se enteraron que estaba ocupada, entre otras cosas, atendiendo a uno de sus perros que casualmente lo habían tenido que operar y la madre estaba totalmente eh, consternada porque supo que su hija pasó dos días enteros con el perro sin despegarse de su lado y que no era capaz de venir a visitar al padre. Entonces, eh, Teacher Lu nos dice que este es un ejemplo muy claro de cómo cuando nuestra familia del ego, como en el caso de esta chica, la familia del ego, ella era, era sus perros, tal vez su trabajo, su casa y otras cosas pero no estaban incluidos en, en esa familia del Ego los padres. En el caso de los padres, sí, en su familia del Ego estaba incluida la hija también. Y así, pues a lo mejor nosotros podemos también ver alguna, al, algún aspecto de nosotros. A través del gran deseo, de esa firme intención de vivir en el ser verdadero, nos vamos desprendiendo también de todo esto y nos vamos realmente abriendo e integrando y conociendo que todos estamos unidos. El tercer aspecto del que nos habla Lu es que el ego nunca tiene tiempo. El, el ego, si vivimos desde el sistema del ego, siempre estamos ocupados, totalmente ocupados, nunca encontraremos tiempo para practicar para ponernos realmente a practicar. Y Pan Ming dijo que todos podemos alcanzar la meta de la iluminación a través de los métodos y de las prácticas, lo cual quiere decir que tenemos que tener tiempo para practicar. Si vivimos desde el sistema del ego, siempre encontraremos una excusa para dejarlo, para más tarde, para mañana, y no nos damos cuenta que estamos posiblemente pues enganchados a otras cosas, tal vez eh, viendo una pantalla, tal vez atendiendo más de lo que deberíamos al, al WhatsApp o a cualquier otra cosa. También nos narra una historia respecto a esto, experiencia suya, en otro momento, eh, en otra visita a otro país, fue a dar un curso para, a un centro con personas eh, enfermas con Parkinson y estas personas practicaban porque quien lo lleva es una persona que dirigía prácticas de sinen chikung con estas personas con Parkinson y le llega ahí pregunta cuánto tiempo practican eh, si practicaban sinen les dijeron que sí que, que practicaban sinen cuánto tiempo pregunta Lu y le dicen practicamos pues una vez a la semana y cada vez es una hora la práctica y entonces eh, y le cuentan que Lu se interesa por saber en, en qué pasan su tiempo. ¿no? Pues nos levantamos o llegamos aquí, nos desayunamos, luego leemos gustosamente y largo y tendido el periódico y bueno, así. Y luego por la tarde, pues veían la tele y cosas de estas. Y lo que les, les hace entender Lu es que realmente no es que no tengan tiempo sino que dedican el tiempo a algo que realmente en esta situación lo que hace es desgastar más todavía su energía. Y nos dice que cuando pasamos mucho tiempo delante de una pantalla, sea la que sea, nuestra energía se desgasta. Es necesario que nosotros tomemos este gran deseo para poder romper ese marco de referencia y tener tiempo para nuestra práctica. El, tercer, el cuarto aspecto del que nos habla, nos habla de las capas que todos tenemos. Muchas capas. Solamente habla de tres como ejemplo. Una en las cuales predomina la búsqueda de lo material. Estamos enfocados en buscar lo material. Muchas personas viven sus, sus vidas solamente en este aspecto. Otra de las capas sería buscar lo, las sensaciones. Lo mismo, las personas se dedican a buscar las sensaciones y en eso se enfocan. Toda la energía va en ese aspecto. El otro aspecto, a lo mejor así más genérico, también es el de la, de la vida intelectual, de la vida filosófica, que también es otro, otro, una capa más. Realmente no somos eso, y muchos pasamos por todas, y es más, hasta muchos podemos estar en alguna de estas capas. Lo que con, con todo esto nos hace plantearnos realmente si nosotros deseamos este gran deseo, si realmente deseamos ser libres y poder vivir con libertad. Porque si nos mantenemos en el sistema del ego, no somos libres. Seguimos enganchados al sufrimiento de una manera u otra. Una vez que nosotros tomemos la decisión y tenemos la firme intención, podemos formular este gran deseo. Una vez formulado, tenemos que mantenerlo, tenemos que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos? Pues lo alimentamos con el mismo deseo, seguir deseando llegar y permanecer en nuestro ser verdadero el máximo tiempo posible. Si no tenemos este gran propósito de vida, este gran deseo, de una manera inconsciente, nuestro chi va a retornar al sistema del ego. ¿Por qué? Porque el sistema del ego se alimenta de nuestro chi, de nuestra energía. Cuando lo seguimos, cuando estamos enfocados en todas estas cosas, fuera de nosotros, lo estamos reforzando le estamos dando ese alimento. Una vez que nosotros tomamos la decisión de conocer y permanecer en el ser verdadero, todo el chi que va, que iba, que seguía al ego, al sistema del ego, va a ir a nutrir el sistema verdadero. Y de esta manera será más fácil permanecer en el sistema verdadero. Otra cosa también importante que deberíamos pensar y deberíamos conocer es que una vez que nosotros empezamos este camino, ya he dicho antes que nuestras vidas se armonizan, que la salud llega de manera natural, que la alegría, que la tranquilidad llegan de manera natural, que todas las relaciones en la familia, en el trabajo, en todo momento, también se hace armónica de manera natural, solamente con el deseo, solamente en el caminar hacia encontrar el ser verdadero. Y por otro lado también, al ir despertando, podemos compartir con todos nuestros seres queridos, con todo nuestro entorno, no solamente con las personas, sino también con los animales, con, las, con la naturaleza, las plantas, porque no estamos aislados, no, se, no somos seres aislados. No sé si alguna vez os habéis planteado que tal vez la humanidad, todos los hombres, todas las mujeres, formamos un gran ser mucho más grande, que tal vez somos unas pequeñas células y que tal vez en algún momento podremos entender y comprender y sentir que formamos una unidad. Es como si fuera nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por células. Todas viven en armonía. Una apoya a la otra y así forman nuestro cuerpo. Podemos ver las células del hígado, cada una con su función. Si las comparamos con las células del hueso son diferentes, pero cada una con su función y su sentido para formar este, mi cuerpo o tu cuerpo. Tal vez los humanos seamos algo así. Nos dicen todos los, profes todos los profesores, todos los maestros, siente la unidad, realmente siente que somos uno. Y estoy hablando solamente de, de, de la humanidad. Pero si a eso le añadimos las plantas, si le añadimos los animales, si le añadimos toda la galaxia, todo el universo, imaginaros, tal vez es solamente eso. Y tenemos que entender, entender pero también experimentar la unidad y desde ahí se comparte, desde tu experiencia, es una información que ni necesita ser hablada. Con tu sola presencia, tu entorno sabe lo que estás viviendo. Pero también se haría necesario, creo que todos, llegado un momento cuando entendemos algo que nos ayuda a permanecer en el, en el ser verdadero, que nos ayuda a vivir en alegría, en, en tranquilidad y armonía, compartimos nace naturalmente el deseo de compartir, de ayudar. De ayudar a la familia, de, ayud de ayudar a cualquier persona. Porque no está separada de ti, por un lado. Y por otro lado, simple y llanamente, porque al vivir en el ser verdadero, también conectamos con el amor, con el amor incondicional. Es un proceso natural. Y cuando estás lleno de amor, de amor incondicional, lo único que haces es compartir, compartir y compartir. ¿Vale? Pues por ahora, aquí dejamos y vamos a hacer la práctica. Desde, a partir de ahora, toda la práctica está orientada a esto hacemos los movimientos, pero también vamos ya entrando en el espacio, en la tranquilidad, en, la, en conectarnos con nuestro corazón y tomar la decisión. Si realmente queremos expresar este gran deseo y mantenernos firme para poder llegar a vivir en el ser verdadero. Para la práctica, lo que vamos a hacer al principio, un poco de movimientos, y después nos sentaremos y haremos una pequeña meditación. Así que nos ponemos de pie, por favor. Ana, ¿se me escucha? Perfecto, perfecto, gracias, Milka. Gracias. Nos ponemos de pie, los pies juntos. Diez juntos, verifica tu postura, es decir, abre mi jmen. para abrir mi jmen que es el punto opuesto al ombligo en la espalda, Solamente tenemos que empujar un pelín, un poquito, la pelvis, la punta de la pelvis hacia adelante. Las rodillas se relajan. Siente todo el peso de tu cuerpo distribuido en la planta de los pies. Y eleva la coronilla. Desde la coronilla, siente un fino hilo tirando hacia arriba. La barbilla se hunde ligeramente. El cuello está estirado, pero relajado. Relaja los hombros. Relaja los codos. Relaja las muñecas. Relaja todas las articulaciones de los dedos de las manos. Relaja la punta de los dedos. Relaja el pecho, relaja la espalda, relaja el abdomen. suspendido el centro del perineo, súbelo ligeramente. Relaja todo tu cuerpo. Siente todo tu cuerpo relajado, abierto. Siente todo tu cuerpo totalmente relajado. tu cuerpo se hace muy sutil, se hace muy ligero, sentimos nuestro cuerpo de chi, siente tu cuerpo de chi, Vacío, pero no vacío. Es muy sutil. Siente todo el espacio de la habitación en la que estás. Suavemente nos expandimos un poco más y sentimos todos los campos de chi, de todos los que estamos practicando aquí juntos, Siente el campo de Chi común a todos nosotros. Conéctate con el campo de Chi de todas las personas que practican Shinen en el mundo entero. También nos conectamos, sentimos, nos unimos al campo de Chi de todos los centros de Sinén. Nos unimos al campo de Chi de todos los profesores y maestros de Sinén. También al campo de chi del doctor Panmin. Con suavidad. Vamos más lejos. Vamos a lo más profundo del universo. Nos expandimos. Sentimos todo el universo. Desde ahí vuelve. Vuelve al campo de Chi, a nuestro campo de Chi. Traemos toda la información, todo el Chi puro y toda la información experimentada por miles de personas. Salud total. Armonía en nuestras vidas. Piensa en cada uno de tus compañeros. Piensa en ti mismo y siente cómo el chi te rodea, te abraza. Igual que a todos los demás, el chipuro nos abraza. Con suavidad lleva tu atención al interior de tu cuerpo. Todo el chipuro y toda la buena información. Llenan tu cuerpo, siente tu cuerpo luminoso, brillante. Con suavidad, ve al universo. Solo es necesario un pequeño deseo puro de tu corazón. Desea ir a lo más profundo del universo, a la fuente. Naturalmente, tu mente llega ahí. Nos mezclamos con todo el chi original y desde ahí volvemos. Otro deseo puro de nuestro corazón. Desea volver y vea lo más profundo de tu cuerpo. Tu mente naturalmente vuelve, va a lo más profundo de tu cuerpo y con ella todo el chi original llena totalmente tu cuerpo, lo ilumina. Siente como desde la coronilla, desde la puerta del cielo, tu cabeza conecta con todo el chi del cielo, del infinito. Siente. las plantas de tus pies, desde el centro de las plantas de los pies, conectamos con la tierra. Siente cómo tus palmas, el centro, las puertas de las manos de las palmas conectan con toda la naturaleza alrededor. Continúa sintiendo con el cuerpo totalmente relajado, todo nuestro cuerpo se hace uno con el universo. Con suavidad, sube las manos sin perder la conexión con el universo a la altura del pecho. Las palmas miran al frente. Empuja. Ve al universo. Inspira. Juntando un poco las manos al cuerpo, vuelve empuja exhalando ve al universo inspira vuelve siente tu interior empuja ve al universo Inspira, vuelve al interior. Suavemente lleva tu atención a al punto opuesto, al ombligo. Ya al empujar, siente que desde ahí vas al universo. Tira inspirando vuelve a Mijmen exhalando ve al universo empuja desde Mijmen inspira vuelve a Mijmen Empuja, ve al universo, inspira, vuelve a Mijmen, siente que tus manos se mueven en Mijmen, empujando al universo y al inspirar, vuelve tirando hasta mi la puerta de la vida, exhala al universo, inspira a mi exhala al universo inspira a mi exhala al universo Inspira a ah, mi respiramos desde mi exhala empujando al universo. Inspira a ah, mi Exhala al universo, inspira a Una vez más, exhalamos, vamos al universo, inspiramos volvemos a men exhala al universo, recogemos una bola de Chi, y suavemente subimos la bola de Chi, Desde arriba, con suavidad envía todo el chi al interior, deja tus manos un momento arriba, y luego flexionando los codos empuja todo el chi las manos bajan siente que tu cabeza está llena de chi todo tu cuerpo capa tras capa se va llenando de chi. Siente tu cuello lleno de chi. Siente los hombros, los brazos, las manos llenas de chi. Siente toda la espalda y la columna llena de chi. Siente el pecho lleno de chi, todos tus órganos, todo el tórax lleno de chi. Siente todo tu abdomen, capa tras capa lleno de chi. Siente tus caderas llenas de chi. Siente todas las piernas, rodillas, tobillos, pies llenos de chi. Suavemente subimos las manos. Nuestras manos van arriba. Vamos a pegar los brazos a las orejas y bajamos enrollando nuestra columna. Vértebra a vértebra, siente tu columna, vértebra a vértebra, enrollándose. Primero las cervicales, luego las dorsales, una a una, las lumbares, cuando llegamos abajo, Las piernas permanecen rectas y vamos a acercar la frente a las rodillas. Subimos mi men un poquito y acercamos la frente a la rodilla. Uno, dos, tres. Desde mi men. Llevamos el cuerpo a la izquierda y desde ahí acercamos la frente a las rodillas. Sube mifmen. Uno. Dos. Tres. Con suavidad subiendo mifmen vamos a la derecha. Acercamos la frente a las rodillas, uno, dos, tres. Enderezamos, las manos quedan delante de los pies, llevamos las manos atrás, cogemos con los dedos y masajeamos el tendón de Aquiles, y nuevamente acercamos la frente a las rodillas, uno dos tres soltamos el tendón, las manos van hacia adelante, con los brazos tapamos las orejas y vamos a subir desenrollando Vértebra a vértebra, subimos, levantamos la cabeza alineando las vértebras lumbares, dorsales y por último las cervicales al llegar arriba. Vamos a dejar que nuestro cuerpo ondule como si fuera un alga en el mar. Una última vez. Paramos. Volvemos a tapar las orejas. Con los brazos y nuevamente enrollamos la columna, vértebra a vértebra. Bajamos cervicales, dorsales, lumbares. Al llegar abajo, mantenemos las piernas rectas y elevando nigmen ligeramente, acercamos la frente a la rodilla. Uno, dos, tres. Levantamos nigmen y giramos a la izquierda. Acercamos la frente a la rodilla, uno, dos, tres. Levantando ligeramente mi men, giramos a la derecha y acercamos la frente a la rodilla, uno, dos, Tres. Desde Nijmen vamos al frente, nuestras manos van por los lados, atrás, al tendón, masajeamos el tendón y vamos a llevar la frente a la rodilla, levantando ligeramente Nijmen, uno, Dos. Tres. Soltamos tendones. Las manos van adelante. Los brazos tapan las orejas y subimos desenrollando vértebra a vértebra. Lumbares. dorsales lo último las cervicales al llegar arriba ondulamos el cuerpo uno dos siente que eres un alga tres movida por el océano cuatro cinco paramos una vez más tapamos los oídos las orejas con los brazos y enrollamos vértebra, vértebra siente como vértebra, vértebra, tu columna se va enrollando, cervicales, dorsales, lumbares, Al llegar abajo, elevando suavemente Mijmen, acercamos la, la frente a las rodillas. Uno, dos, tres. Elevando suavemente Mijmen, giramos a la izquierda. frente a las rodillas, uno, dos, tres, elevando mi jmen, vamos a la derecha y llevamos la frente a las rodillas, uno, dos, 3. Desde Mijmen vamos al centro. Nuestras manos van por los lados, atrás. Cogemos el tendón, lo masajeamos y nuevamente frente a las rodillas recuerda subir Mijmen. Uno. Dos tres, soltamos, tendón, las manos van adelante, los brazos tapan las orejas y subimos desenrollando, alineamos la columna, vértebra vértebra, desde las lumbares, dorsales cervicales, al llegar arriba ondula, tu cuerpo es un alga en medio del océano, dos, tres, Cuatro, cinco, recogemos chi con las manos desde el cielo y suavemente lo bajamos el chival interior, llenando nuestro. Cuerpo. Siente cómo tu cuerpo se llena de chi desde la cabeza, capa tras capa, por el cuello, todo el tronco, los brazos, abdomen. cadera, piernas, rodillas, tobillos, pies, todo tu cuerpo lleno de chi. Suavemente con las manos recogemos todo el chi puro hacia adelante y lo vamos a llevar al interior del abdomen al tantien al centro del abdomen palma sobre el ombligo dejamos nuestra mente en el tantien inferior Con mucho cuidado ponemos nuestra mente en el Tantien inferior, dejamos que allí descanse, nutriendo Tantien. Con suavidad separa las manos. Intenta mantener tu atención en el interior de tu cuerpo. En todo momento, aun cuando abramos los ojos, y nos movamos para sentarnos, intenta hacerlo con atención a tu interior, abre los ojos y suavemente siéntate. Siéntate cómodamente con la espalda recta, cierra los ojos, lleva tu atención al interior, mantén tu atención en el interior de tu cuerpo. Permite que tu cuerpo se relaje y se abra Lleva tu atención a la parte alta de la cabeza, al espacio que fue blandito cuando éramos bebés, la fontanela. Es la puerta del cielo. Siente esta zona. Se relaja y se abre. relaja la frente, relaja yin tan, el espacio entre las cejas, relaja Yuchen atrás, opuesto a yin tan, tenemos otro punto, puerta, se relaja y se abre. Relaja los ojos. Lleva tu atención a los ojos y relájalos. Relaja la nariz. Relaja la boca. Relaja los oídos. Relaja todo el rostro. Relaja el cuello. Relaja la columna, relaja la médula espinal, relaja el pecho. Relaja los pulmones, relaja el corazón, relaja el estómago, Relaja los intestinos. Relaja el hígado y la vesícula. Relaja el vaso y el páncreas. Relaja los riñones, relaja la vejiga, relaja todo el sistema reproductor, Relaja los brazos, relaja los hombros, relaja los codos, relaja las muñecas, Relaja los dedos. Relaja las palmas de las manos. La hombros se abren. Lleva tu atención a las caderas y relájalas. Relaja los muslos. Relaja las rodillas. Relaja las piernas. Relaja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 Siente todo tu cuerpo totalmente relajado. Todo tu cuerpo totalmente relajado. Siente que la cabeza está tocando el cielo. y que nuestros pies están firmemente conectados con la tierra, apoyados en la tierra. Nuestro cuerpo se relaja totalmente. La mente se expande. Siente tu cuerpo de luz expandido, cada vez más grande. Tu cuerpo de luz se fusiona, se mezcla, se une. Con todo el universo. No hay distancias. no hay separación siente que todos somos uno siente que el universo eres tú Siente que tú estás en el Universo y que el Universo está en ti y nos quedamos así. totalmente unidos, fusionados al universo, a todo y a todos. No hay pensamientos. No hay nada más importante. Solo permanecemos unidos al universo fusionados con el todo volvemos a nuestro estado natural de unión de totalidad no hay nada que hacer solo permanecer solo ser Permaneciendo en este estado de totalidad, naturalmente sonreímos. Si nuestra mente se distrae, se dispersa, va detrás de algún pensamiento, solo le recordamos cuando nos demos cuenta con mucho amor. Solo recuérdale a tu mente que ahora estamos. sin hacer nada, nada más que sintiendo la totalidad. Si tratamos a nuestra mente con cariño, sin reproches, rápidamente vendrá, colaborará y se centrará y nuevamente relájate totalmente y fúndete con el Universo y permanece ahí con calma sonriendo. Si aparece alguna emoción, sea la que sea, obsérvala, solo obsérvala. Obsérvala sin identificarte con ella. Si nos mantenemos observando, cualquier emoción, sea la que sea, desaparece se transforma y desaparece lo mismo con cualquier sensación física solo observa Todo es Chi. Cualquier emoción, cualquier sensación física se transforma y desaparece Si realmente tienes el gran deseo de cambiar tu vida de vivir en armonía tienes que dar el paso Tienes que tener la firme determinación y recordarte todos los días tu gran deseo. Tienes que alimentar al ser verdadero el gran deseo, el deseo profundo de tu corazón, de vivir en el sistema del ser verdadero, de ser libre, alimenta al ser verdadero, lo hace muy fuerte, muy palpable, y nos facilita vivir desde ahí. Todos tenemos al ser verdadero muy cerca la puerta es el gran deseo si desde el fondo de tu corazón lo deseas si desde el fondo del corazón lo deseamos alcanzaremos a nuestro ser verdadero y viviremos desde él El doctor Pang Ming siempre lo dijo, ser libres está al alcance de nuestras manos, es posible, solo necesitamos quererlo, desearlo con todo el corazón. Con suavidad usa tus manos para recoger todo el chipuro del universo y llévalo al centro de tu abdomen al en inferior. Pon las palmas sobre el ombligo. Y deja tu mente descansando en el tan tiempo. Que todos nosotros y todos los seres puedan sentir y expresar su gran deseo. Comparte desde el fondo de tu corazón que todos los seres sean libres que todos los seres seamos libres vivamos en paz en completa armonía Jung Juan Linton lo mejor y nada más que lo mejor para todos con Linton. Con suavidad separa las manos y lentamente abre los ojos. Mueve un poco los hombros, la espalda. Vuelve totalmente a tu cuerpo y siéntelo. Intenta permanecer sintiendo tu interior. Lleva esta práctica a tu día a día. Cuando te acuerdes, lleva tu atención al interior parte de tu mente sintiendo dentro de ti gracias buenas noches